UADC informa. Sustentabilidad. En el marco de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, la Facultad de Psicología y la Escuela de Bachilleras Ateneo Fuente de la Universidad Autónoma de Coahuila recibieron de la Secretaría de Salud la acreditación de Edificio 100% libre de humo de tabaco, programa que ofrece una solución efectiva para eliminar la exposición al humo de tabaco ambiental en espacios cerrados. Con estas acciones, la UADC reitera su disposición a colaborar por el bienestar de los jóvenes, maestros y usuarios. Calidad Académica Con el objetivo de fortalecer los procesos sustantivos y de gestión de la vida académica del estudiante, se iniciaron los cursos del sistema de trayectoria académica. Con este sistema se podrán hacer las altas, las evaluaciones al docente, realizar pagos, hacer solicitudes, exámenes, cargar los horarios y sobre todo como institución garantizar la calidad de los datos y de las decisiones académicas de una forma más responsable y eficiente. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera, convoca a los interesados en cursar la maestría en contribuciones tributarias y los diplomados en impuestos y nóminas, seguridad social e infonavit a participar en el proceso de admisión que se llevará a cabo en el mes de agosto. Para mayor información, acude a las instalaciones de la FAV, ubicada en Ciudad Universitaria, en Torreón, Coahuila, o comuníquete a los teléfonos 871-712-2858 y 871-716-8454, a través del correo electrónico maestría.fav.wadec.com o a través de la página www.fav.wadec.mx. Vinculación La Universidad Autónoma de Coahuila firmó un convenio de colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, a través de la Delegación Coahuila, primordialmente para el desarrollo de la investigación en viviendas. Será a través de los alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Unidad Saltillo quienes participarán en la reactivación del laboratorio de investigación y de experimentación práctica de vivienda ubicado en Tepapa Hidalgo. En el Laboratorio de Investigación y Experimentación Práctica de Infonavit, se investigará la propuesta de mejoras a la vivienda a través de la construcción de prototipos experimentales, de los cuales se evaluarán los rendimientos, costos de producción y adaptación de proyectos. Cultura en la cartelera cultural de junio, la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural invita a la comunidad a sus distintas actividades de música, teatro, exposiciones, entre ellas el primer encuentro de música latinoamericana el 28 de junio en la explanada de rectoría. Para consultar los eventos, horarios y lugares, consulta en la página web de la universidad www.uadc.mx y a través de Facebook en dpc.uadc.